El diagrama no está completo, ¿vale? No he representado todas las relaciones. Por ejemplo, las de la fábrica las he dejado sin representar. De momento he dejado las relaciones principales del diagrama. Como también. hacer flechas y cajas, ¿no? Sí, las clases, habéis puesto las mismas, ¿no? Bien, en rojo he marcado sobre todo las relaciones de asociación que hay con un componente que nos está digamos fastidiando un poquito la cosa el componente de stdpijo de este es el renderer que están utilizando todos los objetos por separado además también está siendo utilizado por el manager de teclado para poder obtener las teclas y el game también lo está usando además de forma directa, vale el game no tiene eh, objetos solo, porque como veis aquí, todos los objetos al final acaban perteneciendo a la escena. La escena es un patrón compuesto que se llama un composite. Esto lo que hace es, la escena deriva de GameObject y tiene un vector de punteros a GameObject. Lo cual permitiría que una escena pudiera contener escenas a su vez dentro y tuviera además más escenas y que las escenas puedan contener objetos. En realidad en esta implementación sirve para que el componente escena agregue todos los objetos del juego, de modo que cuando nosotros le, dijimos, le digamos a la escena dibújate, la escena coge el vector de objetos, de GameObjects, y va llamando a cada uno y le va diciendo dibújate, dibújate, dibújate, dibújate. Y así cada uno se dibuja. Esto es un clásico motor orientado a objetos. Sencillo, pero un clásico motor orientado a objetos. El problema está en el dibújate. Si nosotros lo que queremos hacer es que esto se pueda dibujar con estándar pijo en la consola o con SFML en una ventana gráfica, que es lo que estábamos diciendo, tendríamos que tener por lo menos los dos motores, tendríamos que añadir SFML y claro, lo primero que podríamos pensar en la cabeza es, bueno, pues le metemos en el game que es donde está la inicialización, un if, si es uno, inicializo stdp y si no, inicializo la ventana gráfica y luego a cada uno de estos les metemos ahí su if. If estoy renderizando con esto, hace esto y si no, hace esto otro. El problema de hacer esas aproximaciones, van a funcionar, si lo hacemos así va a funcionar, pero el problema es múltiple. Primero el mantenimiento. Todos estáis ya haciendo juegos que tienen un determinado nivel de clases, de objetos, de líneas de código... Vuestros juegos están empezando a crecer. Y conforme vuestros juegos crecen, empieza a tener sentido lo que se cuenta en ingeniería del software. Normalmente cuando se cuentan cosas en ingeniería del software respecto a la mantenibilidad del software, casi nadie... Lo ve lógico porque casi nadie ha tenido un proyecto suficientemente grande como para que las cosas pasen. Cuando un proyecto es suficientemente grande, la mantenibilidad del software empieza a tener sentido. Y el meter un if aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, ahí y otro ahí para una sola cosa, significa que si mañana hay que hacer un cambio, hay que hacérselo a todo. Y hay que acordarse de que está en todas esas partes. Porque si uno no se acuerda de que está en todas esas partes, cosa que no va a pasar y que además es lo que sucede, que uno no se acuerda, puede que lo cambie en todos los objetos menos uno, que casualmente el objeto en el que no se cambia es algo que solo aparece en la tercera pantalla a veces cuando el jugador hace un hechizo mágico y sale una pantalla secreta y entra ahí y aparece ese objeto y resulta que todo el juego va bien hasta que alguien, casualmente, entra ahí y entonces falla. Y lo mismo que pongo este ejemplo tonto, hay miles de casos en los cuales nuestro juego puede parecer que está yendo bien y que simplemente nos hayamos olvidado de mantener un cachito de código porque algo ha cambiado. Así es que cuando diseñamos software, esto de mantener un cachito de código distribuido por toda la aplicación es algo a evitar siempre. Si tenemos que tener un control de ahora se renderiza con STDP o ahora se renderiza con SFML, no puede estar distribuido por toda la aplicación. Y lo mismo eso y cualquier otra cosa. Cuando tenemos el control de una cosa que puede suceder o no suceder distribuido por varias clases, ya podemos pensar que nuestro diseño hay que cambiarlo. Porque si no, conforme eso crezca, el mantenimiento explota. Y bueno, aquí solamente hay unos cuantos objetos, pero... Si esto fuera un juego que va a crecer, esta jerarquía crecería. Conforme esta jerarquía creciera y hubieran más objetos, a cada nuevo objeto habría que meterle ahí dentro el if para que se renderice de una manera o de otra. Y si mañana el productor del juego viene y dice y también quiero que se renderice con Irlich." resulta que hay que irse a todos y añadir al if un caso más. Y el que implemente un objeto nuevo, cuando implementa uno nuevo, tiene que añadir el if con los tres renders. Todo eso no es mantenible, eso no es viable. Es más, tiene otra pega adicional, y es que estamos introduciendo lógica en el render. Es decir, en el momento en el que todos se renderizan en pantalla, además de renderizarse, van a estar haciendo if esto, if esto, if esto, todos. Si tenemos un juego en el que a lo mejor, cuando está renderizando, pues yo qué sé, hayan 5.000 objetos en el juego... Ya estamos metiendo 5000 ifs gratuitos en el render. Son innecesarios. Si yo estoy renderizando con una cosa, no tengo por qué estar todo el rato comprobando if, esto, if, esto, if, esto. Debería habilitarlo una vez y a partir de ahí usarlo. No puedo estar todo el rato preguntándome una cosa que siempre responde lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, esto, por tanto, no podemos hacerlo así. Hay que buscar una aproximación distinta y precisamente este tipo de cosas es por los que nace la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos, con problemas como estos, es con los que se diseñó. De hecho, la programación orientada a objetos, antes de que hubiera programación orientada a objetos, había por un lado teoría y por otro, gente que estaba programando ya en sistemas secuenciales, como programar en C, por ejemplo, pero creando el equivalente a objetos. Ya las estructuras de este estilo estaban... Apareciendo antes de que hubiera programación orientada a objetos porque son eh, respuestas naturales a un problema. Hay que resolver un problema de mantenibilidad y hay que hacer que esto pueda crecer. No podemos hacer eso. Podemos, sí, podemos, pero no es lo que queremos. Queremos que esto sea mantenible. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo para poder tener dos tipos de render? Una fachada. Una fachada. ¿Por qué una fachada? Y uh -huh. Bien, eso técnicamente no es el propósito del patrón fachada, aunque en principio todos estáis acostumbrados a usar el patrón fachada porque vais a usar Irlich y vais a usar vuestro propio motor y ponéis una fachada. Bien, una fachada en principio no tiene por qué ser ni siquiera para cambiar entre dos tipos de sistema sino que una fachada, normalmente, a ver si lo tengo un poco de espacio para dibujarlo, si yo tengo un grupo de clases por un lado y otro grupo de clases por otro lado, el que sea, clases que voy a usar y que todas estas, digamos que forman parte de un módulo o de un grupo, de un componente de algo mayor, como en este caso, todo esto podrían ser clases de Irlich. Irles tiene un montón de clases, y yo tengo otras que están usando esta, usando esta, usando la otra, usando aquella, usando la de más allá, accediendo directamente a todas ellas. Aquí hay un montón de acoplamientos que, como veis ahí, generan problemas, aquí también. Para evitar estos problemas, lo que se hace en el patrón fachada es todos estos acoplamientos individuales, redirigirlos a través de una única fachada de modo que las peticiones vayan aquí y esto allí esto es lo que hace el patrón fachada es simplificar el acceso a un grupo de componentes a través de uno único que gestiona el hecho de que todos estos se comuniquen con los de abajo y además tiene la ventaja de que eso nos permite diseñar aquí una interfaz que luego después pudiera ser utilizable por todos estos componentes aunque cambiásemos estos de aquí abajo. Porque si nosotros aquí estamos usando solamente esta interfaz en vez de todos estos de aquí, si desconectamos lo de abajo, los de arriba no deberían enterarse porque están usando este componente. Ese es el propósito del patrón fachada, simplificar el acceso a algo. No necesariamente cambiarlo, sino aquí estamos independizando dos partes y generando una interfaz en medio. Esto, en principio, me podría valer, pero es que, si os dais cuenta, ya hay un patrón fachada aquí. No está dibujado, pero es que STDP usa N-curses. STDP es un patrón fachada para N-curses. Básicamente, todos los que hay aquí usan STDP... Y si STDP mañana, en vez de usar, o sea, usar N-curses para renderizar en el terminal, lo hiciera a pelo o lo hiciera con ANSI, los de aquí no se iban a enterar ninguno porque están llamando a STDP. Esto ya es un patrón fachada. El patrón fachada no es exactamente lo que necesito, aunque voy a acabar construyendo algo similar. ¿Qué más cosas puedo hacer y qué necesito hacer? Complicado esto, ¿eh? Bien, evidentemente lo primero es que si quiero que todos estos puedan independizarse de este de estándar pijo, a estándar pijo lo tengo que llevar más atrás, igual que en ecurses, ¿vale? Esto ya lo vemos. Este de pijo se tiene que ir más atrás. Nadie de los que hay aquí debería de llamar a ese pijo directamente porque de lo contrario no podemos hacer el cambio o tenemos que meter ifs por el código. ¿vale? Esto es lo que acabamos de ver. Lo llamamos patrón fachada, aunque ya hemos visto que no es exactamente eso. Esto ya lo hago, pero tendré que introducir por un lado sfml, si quiero que se use, ¿no? Y ahora, ¿qué hago para poder usar uno u otro porque claro yo no puedo coger y meter esto aquí en compilación no puedo no puedo decirle que ponga dos cosas ahí una clase que llame a los dos no simultáneamente qué más ideas se os ocurren una de la que hereden los dos por qué queremos usar herencia Heredas sus métodos públicos. Habrá métodos comunes y específicos, pero ¿por qué? Normalmente, ¿cuál es el motivo para usar herencia? ¿Por qué queremos herencia? Usar la clase padre en el resto del juego. Vale, sí, pero quiero una explicación un poco más detallada, porque... Nos, nos estamos olvidando mucho de cuál es la utilidad real de la herencia. Uh -huh. El nombre de la función. ¿Qué es el nombre de la función? me estáis dando explicaciones con vuestra propia explicación, claro, pero necesito las cosas por su nombre. Generalizar es lo que hace la herencia, sí, pero... Son métodos abstractos, esto no me, no me explica nada. Para desacoplar. Sí es para desacoplar, pero necesito que me digas qué. ¿Qué estoy desacoplando? Bueno, muchísimas clases de la librería? No. Estoy desacoplando, cuando hago herencia, lo que quiero es desacoplar la interfaz de la implementación. Todas las clases que hay aquí no necesitan saber cómo está implementado el renderer, pero sí necesitan llamar a una interfaz. Necesitan llamar a una serie de métodos. Y los métodos a los que llamen, para no tener que meter un if aquí en medio, tienen que ser siempre los mismos. Si yo quiero llamar a los mismos métodos, pero poder tener distintas implementaciones, para eso es para lo que se hace la interfaz y la herencia. Es decir, yo ahora mismo no puedo hacer que stdp y sfml hereden de lo mismo porque ya existen, las tendría que modificar, y yo en principio no tengo que modificarlas. Pero yo sí que puedo poner stdp aquí, puedo poner... SFML aquí, y yo podría tener una clase que use a cada una de ellas, dos clases que usan STDP y SFML, y yo podría hacer que estas dos clases tuvieran los mismos métodos, exactamente los mismos métodos. Si tienen los mismos métodos, las llamadas que toda esta gente haga, si las hacen aquí, usan HTTP, si las hacen aquí, usan sfml, porque los métodos son los mismos y las llamadas son iguales, no cambian. Pero para que estas clases puedan hacer eso, no puedo hacerlo directamente con una u otra porque son tipos distintos. Si yo a esta la llamo a y a esta la llamo b, vale, son el renderer a y el renderer b, Aquí no pueden llamar a un objeto de tipo A y aquí a un objeto de tipo B. Esto si llaman a un objeto siempre tienen que llamar al mismo porque C y C++ son lenguajes fuertemente tipados. Significa que si yo le digo llámame al método pintar de la clase Pepe no puede hacer lo mismo llamando a la de la clase Juan. Tiene que ser de tipo Pepe. No puede ser de otro tipo. Para eso es para lo que existe la herencia. Si yo hago que estas dos clases... Hereden de un mismo padre, y a este padre, me lo llamo ahora aquí P, este padre le pongo una interfaz que obligatoriamente estos de aquí abajo tengan que implementar. Yo ahora puedo tener objetos de tipo P que en realidad los objetos de tipo P no existen como tal. Yo, este puede ser abstracto y yo lo que tengo es un puntero. Y ese puntero que tengo va a ser de tipo P, aunque sea un objeto A o un objeto B. ¿Vale? Yo puedo tener aquí, en esta clase de aquí, puedo tener un puntero a p y ese puntero a p hacer que llame a la función draw. Si desde aquí se llama a un objeto de tipo p a la función draw, este no tiene por qué implementar la función draw. De hecho, lo normal cuando hacemos esta herencia es que esto de aquí sea una clase abstracta, que solamente pongo la interfaz y que los objetos de este tipo no existan. Pero, cuando hay esta herencia, lo que hacemos al hacer este draw de aquí, es que él se viene realmente a qué tipo de objeto es, aunque yo lo uso como tipo P, porque tienen la misma interfaz, este va a ser un objeto A o va a ser un objeto B. Y a este no le importa. Este llama a la función draw, que la función draw existe aquí, aquí y aquí. Entonces, en esta llamada se llama a la draw de A o de B, del objeto que en ese momento se esté usando y al que yo puedo apuntar como tipo P. Eso es para lo que uso clases base. Es para lo que uso GameObject. Los GameObjects en este sistema son una clase abstracta. Tienen métodos que GameObject no implementa y yo no puedo hacer un new de GameObject porque no puedo crear GameObjects, pero puedo crear enemies left-right, que tengo aquí. Y un enemy left-right, como hereda de enemy, que a su vez hereda de GameObject, si aquí hay un método que esté sin definir, este lo tiene que definir obligatoriamente. Y si yo tengo un objeto de tipo right al que esté apuntando con tipo GameObject, yo puedo llamar a ese método, pero se va a llamar al de la clase real, esta de aquí, porque esta no existe. Solamente que puedo apuntar a ella con el tipo GameObject, que es lo que hace el juego, si os recordáis. El juego... Aquí en la clase Game bueno, concretamente no en la game, en la clase escena, CScene, si encuentro aquí, veréis que la clase cscn tiene un bucle en el draw, aquí, que lo que hace es coger del vector de GameObjects, uno a uno, todos como puntero a GameObject, y va haciendo gDraw. Pero todos los objetos que hay aquí, yo los trato como GameObjects, porque heredan de GameObjects, pero no son GameObjects, son enemies, son walls, es el player, puede ser cualquier cosa. Y cuando yo llamo a este draw, si el objeto al que estoy apuntando es un enemy, se llamará el draw de enemy, y si es un wall, se llama el draw de wall. Esto es para lo que uso interfaz. Esto desacoplada, todos tienen draw, y yo puedo aquí hacer esto en lugar de tener que hacer for enemies, draw. For walls, draw, for players, draw, ¿Qué es lo que tendría que hacer si no pudiera hacer esto. Tendría que ir uno a uno por su tipo, pero como aquí todos heredan de un mismo tipo y la interfaz está definida en el supertipo obligando a que todos la implementen, yo puedo llamar. Esto es exactamente lo que yo necesito para poder hacer esto. Pero ojo, tengo un pequeño inconveniente adicional. Yo os propuse que en, en este ejercicio que yo pueda cambiar el renderer en tiempo de ejecución en cualquier momento. Es decir, que yo pulse una tecla y se cambie el objeto al que todos estos están llamando, cambie de A a B sin que el juego se entere. Y entonces volvemos a la cuestión. Imaginemos que cuando lanzamos el juego Game hace un New de la clase A, esta de aquí, y entonces en esa clase A ya tenemos una existencia y le pasa el puntero a todos los que la van a usar. De modo que todos los que renderizan o piden teclado o lo que sea, incluso el propio Game, van a tener todos un puntero a el objeto A que Game crea. De modo que todos a través de ese puntero llamarán a la interfaz con la que podemos usar ese TDP. Llegados a este punto, si quiero cambiar de renderer, ¿qué tengo que hacer? Un segundo, new. un segundo new, pero solo con un segundo new ya puedo cambiar de renderer? Todos estos que tienen el puntero están apuntando a la clase A. Si yo quiero cambiar de renderer, tengo que hacer un delete de esta clase, tengo que hacer un new de esta otra para crear un objeto B, y ese objeto B nuevo tiene que ser al que apunten todos los que están renderizando. Todos estaban apuntando a A, pues a todos ellos le tengo que decir uno a uno, oye, todos apuntada a B. ¿Esto no podemos hacerlo de una forma mejor? Porque estamos en un problema parecido al que teníamos antes. Tenemos que saber quiénes son los que necesitan el puntero, porque imaginaos que hacemos ese proceso de decir, oye, hago new de la clase B, hago delete de la clase A, y ahora que tengo el nuevo objeto de clase B, que es un renderer SFML, a todos los que tienen el puntero les hago cambiar el puntero para apuntar al renderer de SFML. Si hago eso y se me olvida algún objeto, ¿qué va a pasar? No, peor que antes, porque estarán apuntando un objeto del que he hecho delete. Y la liaremos. Y podemos liarla muy parda. Dime. Si haces que apunten a... Bueno, sería en dos pasos. Si haces que apunten a a un puntero en P y que ese puntero apunte a objeto que se ha creado, ¿al borrarlo y crear otro? Que apunten a un puntero que apunte a otra cosa, ¿no? Un doble puntero. Sí. Podría hacerlo así, pero, nuevamente, ¿por qué no...? ¿Y el doble también se Pues... <risas> ¿Por qué no utilizo la programación orientada a objetos? Que es en lo que estamos aquí. Un Doble puntero sería una solución de bajo nivel, por decirlo de alguna manera. Pero si ya tienes eh, una unión hecha con P, si el puntero lo tienes en P, porque, porque, porque, porque el puntero P no todo. La unión la tengo hecha en P. No. no. P no existe. Todos son punteros de tipo P... Al objeto A. P es una clase abstracta. Entonces todos apuntan a un objeto de tipo A, pero todos lo tienen como tipo P. Porque les da igual si es A o es B. Para ellos es P porque solo necesitan conocer la interfaz, no la implementación. Solución: se podría usar un patrón singleton. ¿Se podría usar un Que manejara la clase P. Sí, pero no, me, no es necesario que sea singleton. Puede ser singleton, pero no tiene por qué. Es decir, en lugar de utilizar directamente un objeto tipo A o tipo B, lo que creamos es una nueva clase, un nuevo objeto, que va a manejar el cambio entre A y B. En este caso, voy a ponerles nombres a estas cosas, porque A, B, P, estas cosas... Las voy a llamar con un nombre más molón, para que se entienda lo que estamos haciendo y para que se vea más claro. Vamos a tener un objeto de tipo CRenderer. Esto es nuestra clase padre, de modo que todos nuestros renderizadores heredan de CRenderer y ahora las clases que habíamos llamado A y B las llamaremos CRenderer, pijo, y C-Renderer, SFML. Lo abrevio porque no me cabe, ¿vale? Pero ahora estas dos clases son dos renderers y yo lo que tengo es que esos son los que me gestionan la interfaz de acceso a STDP y a SFML usando la misma interfaz de CRenderer. De modo que aquí yo podía hasta ahora tener un puntero a CRenderer, a esta clase, y a estos les da igual si el puntero es verdaderamente de tipo STDP o de tipo SFML. Ellos lo usan siempre como CRenderer porque la interfaz no cambia y solamente llaman a la interfaz. Por tanto, les da igual. Y no solo les da igual, esto significa que si mañana implemento otro renderer aquí con la misma interfaz, todo esto no lo tengo que tocar. No hace falta porque ya llaman a la misma interfaz, pero si quiero que cambie en tiempo de ejecución dinámicamente, necesito algo que pueda gestionarlo. De modo que yo aquí puedo implementar una nueva clase que se pueda llamar eh, Renderer Manager, por ejemplo. El gestor del render. Y esta clase CRendererManager lo que hago es darle una asociación, o lo que es lo mismo, meterle un puntero a un objeto de tipo CRenderer, lo mismo que tenían todos estos. Todos estos tenían ahora mismo un puntero a tipo CRenderer, que lo he dibujado con el puntito. En vez de hacer que todos tengan un puntero a tipo CRenderer, todos tienen ahora una asociación con el Renderer Manager. Y es el Renderer Manager el que tiene un puntero a CRenderer. De modo que, para cambiar de Renderer, este puntero que tiene CRenderer Manager solamente hay que cambiarlo y ya está. Y ahora, además, yo lo que hago es que a CRenderer Manager le pongo la misma interfaz que CRenderer, la misma, tal cual. Y lo que hago es que simplemente con este puntero, cada vez que alguien llame a un método aquí, él llama al mismo método, pero del puntero que tiene aquí. Esto es un puntero gestionado, porque además tú lo que vas a querer aquí es cambiar ese puntero y no, y no hacerlo a mano, a bajo nivel. El C-Renderer Manager es el que se encargará de inicializar un manager, destruir el otro, cada vez que tú cambies. La gestión del cambio de un manager a otro te la hará el manager. De modo que tú en cualquier momento le puedes decir al manager, desde game, cámbiame el renderer, y lo cambia, y luego tú continúas, y el renderer manager es el que gestiona el cambio. Además tienes otra ventaja, que cuando hacéis cambios de renderer, por mucho que los renderers tengan cada uno su cosa, habrán diferencias. Eso lo vamos a ver después, ¿vale? Pero esta es la teoría, esto es el cómo yo construyo a esto... Se le llama patrón strategy y tiene dos vertientes, el patrón strategy clásico que es simplemente tengo un puntero a la implementación real de los métodos que me hacen falta y aquí una clase que me gestiona ese acceso. De modo que yo cambio el puntero a la implementación y cambia todo, y cambiando ese punterito de ahí ya puedo pasar de usar ese pijo a usar ese fml y el resto de la aplicación no se entera porque todos están llamando al manager, ¿vale? No se entera nadie ellos siguen llamando al mismo sitio, y luego después esto me sirve para dos cosas, la interfaz de manager podría ser distinta, yo podría hacerme aquí una interfaz distinta con más utilidades para mí, pero es que incluso si la interfaz es exactamente la misma, cuando la interfaz es exactamente la misma, este patrón también se le conoce como el idioma Pimple, lo podéis de Pimple es la abreviación de puntero a la implementación, pointer to implementation, si buscáis en Google pimpl idiom, que de hecho se le a estas cosas en, en C++ se les llama idiomas, eso ya lo hablaremos en otro momento, si buscáis pimpl idiom veréis que está exactamente esto. esto, es una forma de dividir en una clase que contiene la interfaz y la implementación está aparte, de modo que en tiempo de ejecución yo puedo cambiar las implementaciones de las cosas simplemente cambiando el puntero. La interfaz sigue igual, el resto de la aplicación no se entera. Yo cambio el puntero y entonces tengo otro resultado distinto. ¿Entendéis esto que tenemos aquí? Bien, pues si habéis entendido esto, os voy a dar 10 minutos para que lo implementéis. Exactamente esto que hay en la pizarra. Ojo, cambiando un detalle, no quiero aquí SFML. ¿Vale? Como dije el otro día, lo que va a haber aquí es ST de pijo igualmente, solo que este renderer renderizará las cosas eh, como si hiciéramos zoom, poniendo en vez de un carácter en cada sitio cuatro, para que notéis que ha cambiado el render, nada más. Porque veréis, que lo vamos a ver después, que introducir ese SFML. Tiene unos cuantos costes adicionales, ¿vale? Hay unas cuantas cositas más que hay que trabajarse, ¿vale? Así que os doy 10 minutos, os ponéis a implementar eso, voy a implementarlo yo también y así os lo enseñaré hecho, ¿vale? Y así comprobáis la diferencia entre lo que implementéis y lo que hago yo, que en teoría con este diagrama debería de ser lo mismo. Si no hay que bastante, la